Bienvenidos a un nuevo programa de Agalío. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy contenta de vivir esta fiesta que nunca había vivido. Hoy nos vinimos hasta la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Migrantes porque se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. ¿Vamos a ver de qué se trata? ¡Vamos! Bueno, Chapu, ¿vamos a bichar un poquito eh, estos lugares? Ya me estoy viendo el stand de Bolivia. A ver en lo que hay y capaz que vamos a probar algo. A ver, capaz que te convidan con algo, Chapu. ¿Cómo es tu nombre? Sandra Sandaña, Santa Cruz, Bolivia. ¿Cuéntanos un poquito qué es lo que hay por acá? ¿Cómo no? El plato se llama picante de pollo que tenemos acá para exhibir. No la hacemos acá muy picante porque ustedes no están acostumbrados. Y esto se llama chuño, que es una papa que por intermedio de un proceso se deshidrata y queda en esta condición. ¿Podemos probar un poquito que tengo un compañero que, que está con ganas? ¿Cómo no? Vamos a darle porque si no el bebé del compañero vamos a cuidar a ese bebé que viene. Bien, pero vamos a comer juntos. Sí, obviamente que sí. Ta, vamos a ver, esto, esto es picante, me dijeron. ¿Esto tiene una pinta? Está bueno. Está rico. A ver, No, no te voy a hacer, te con voy a otro. No. ¿Cómo está? Delicioso. Delicioso. Ahora me dijiste el pie. Me caigo. Los españoles te enseñaron a saludar así, en la costumbre Congo te saludas con los pies. Este, este vestido es de la reina Congo, Las, los esclavos se vestían con los retazos de la casa grande, entonces puedes ver mi vestido. Es con pedazos de la casa grande, en la costa del Caribe panameño los puedes encontrar, en Colón principalmente, pero hay palenques en todo el país. Gracias por estar acompañándonos, ¡que viva Panamá! No Chapu, vamos ahora a Venezuela. Lo que estamos viajando hoy es impresionante. impresionante. Y gratis además. Totalmente, y con comida gratis todo. La máscara me impresionó. ¿Para, para qué, qué significa la máscara? Venezuela tiene patrimonio inmaterial por la UNESCO, que son los diablos danzantes de Yare, y usan unas máscaras para hacer todos sus bailes y sus cosas. ¿Qué, qué es lo que tiene esto? Esto es un envuelto de harina de maíz precocido con relleno de carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, una aceituna, una tira de morrón. Y este es el plato ícono de nuestra Navidad. Mirá, comé. <risa> <risa> Voy a salir rodando de acá, más o menos. Yo tengo, yo tengo mi, mi tenedor acá porque si no, no podemos compartir. Muchas gracias a ambos. ¿Nos llevamos la, la vianda? Sí, Chapu. Aquí está. ¿De dónde viene usted? ¿De acá? Hay unos pastelitos ahí en Argentina que tienen una pinta. No se viendo. Viste que allá nombran las cosas distintas a nosotros: zapatilla, sí. eh, colectivo. No, capaz que tiene no es pre... pastelito, ¿no? No, para mí vamos a consultar. Vamos a, vamos consultar a preguntar. A Dale. Se hizo unos pastelitos: pastelito de membrillo y empanada salteña, salada y agridulce. Chapu quería preguntar. <ríe> ah, bueno. Sí, sí, sí. Allá le dicen pastelito, ¿no? ¿no? No tiene otro nombre, porque este que a veces pasa con los nombres de Argentina. Estoy feliz de que me dieron uno para mí. La masa. Que busca mi pobrecita, tal vez la danza te dé un consuelo. Tu pollera de molino, tupis descalzos, trompo de fuego. Carito, ¿nos encontramos en qué están? <risa> chistorras, estamos ofreciendo chistorras, chorizo de cerdo allá en el origen, ajo, pimentón. Acá lo más parecido los elaboramos con húngaras un y una masita de hojaldre, rica, bien rica. Y bueno, y tratando de difundir un poquito qué es lo, lo cultural, yo qué sé, la diferencia y la unidad. ¿Lo podemos llevar uno para degustar? Se puede. Muy bien, puede. lo compartimos. ¿Se puede sí. Puede sí. Se no, pero estamos fin de mes. No tiene un Mira. ¿no? <risa> Mirá. ¿Nos vinimos a dónde, Chapo? Al stand de Cuba. Veo que hay mucho equipo acá. Y me llegó que también hay un seminarista. Y una cara conocida tenemos. Eh, bueno, en realidad estoy en la experiencia pre-seminario. está claro, perfecto. Eh, Dios quiere, Dios. si Dios quiere, bueno, a ver si el año que viene entraríamos. Perfecto, me encanta, voy a rezar por vos. Bueno, vamos a bichar un poquito, a ver quién nos puede contar ¿Qué hay de comer acá? Comoros y cristianos. Es el arroz que se cocina en el, en el agua de los porotos negros. Yuca con mojo, que es la mandioca para ustedes, con ajo, cebolla y naranja agria. Y todo eso con aceite se, se sofríe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rosa María. Rosa María, contanos, ¿vos hiciste algo de esto? Eh, fue un conjunto. La reina no cocina. Fue un conjunto todo en equipo. ¿Hace cuánto estás acá en Uruguay? Ocho meses junto con mi esposo y mis hijos. Bueno, muy bienvenida, Muchas que seas gracias. muy feliz acá. Muchas gracias y por habernos recibido. Seguimos recorriendo y nos vinimos hasta Perú, Caro. Perú, vamos a bichar qué hay. ¿Tiene una pinta todo esto que estoy viendo? ¿Cuál es el plato típico de Perú? El plato típico de Perú es el plato típico bandera que ha sido galardonado ocho veces a nivel mundial, es el ceviche. No, un triple ceviche papa a la huancaína y ají de gallina con lo que comes ya, ya quedas llenito, llenito. Claro. solamente para una persona o ya dos pueden comer perfecto no, pueden comer dos pero es para él solo ¿eh? ah y se lleva buen provecho ¿eh? gracias muchas gracias claro vamos a ver cómo, cómo es un dulce peruano a ver cómo Bueno, y acá estoy con esta imagen que es... ¿Me cuentan un poquito esta imagen de qué se trataba? De Nuestro Señor de los Milagros. Este señor... sí, es una fiesta patronal que lo celebramos los, este, en octubre, es el 30 de octubre. Eso fue este, pintado por un esclavo y a pesar de los terremotos y todos los derrumbes que hubieron en Perú, eh, eso, ese lienzo que fue hecho en la pared nunca... Se pudo caer. Estamos finalizando este encuentro de los migrantes. Fue muy lindo ver las distintas culturas de los distintos países. ¿Cómo estás, Chapo? ¿Cómo te sentiste? Una fiesta completa realmente. Yo ya no puedo ni hablar de todo lo que comí. Comimos un montón. No, no, no, no no Pero la verdad es que estuvo muy bueno, divertido. Si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo... ¡Hagan, ¡Hagan lío!